Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la protección al menor en la publicidad online según el sector. Empecemos por los alimentos y bebidas alcohólicas. En teoría, las empresas deberían cumplir ciertos requisitos a la hora de presentar publicidad a menores de 15 años. Entre estos están el no mentir o inducir a error en cuanto a la composición de los alimentos y sus propiedades, no validar hábitos de vida poco saludables o sedentarios y hacer todo esto sin violencia y sin agresividad. Y, por supuesto, hacerlo con un lenguaje comprensible para el público objetivo al que va dirigido. Las apuestas deportivas y el juego online, como hemos hablado en otras ocasiones, os dejo un vídeo aquí en el que tratamos el tema, son un contenido peligroso para nuestros menores y por esto las casas de apuestas o empresas que se dedican a este sector deben también cumplir ciertos requisitos a la hora de hacer publicidad online. En este caso, los menores tienen totalmente prohibido participar de este tipo de juegos y se debe exigir un registro mediante DNI. Respecto a los juguetes, la principal característica que debe cumplir su publicidad es el no inducir a error presentarlo de una manera realista o lo más realista posible, evitando también estereotipos, prejuicios o violencia. No podrá dirigirse publicidad eh, de medicamentos a niños directamente o exclusivamente y también la publicidad de tabaco está completamente prohibida. En cuanto a los videojuegos solo se podrán anunciar en sitios donde el principal público objetivo se corresponda a la edad mínima recomendada, aquí. esto es si el videojuego está recomendado a mayores de edad, no se puede anunciar en un sitio o portal donde el público objetivo mayoritario es menor de edad, pero se va más allá todavía. Si el contenido del videojuego está recomendado para mayores de 16 años, tampoco sería lícita su publicidad en portales donde el público objetivo es mayoritariamente menor a esa edad espero que os haya parecido útil ante todo es muy importante que acompañemos a nuestros hijos durante su tiempo ante las pantallas para también poderles ayudar a crear ese espíritu crítico ante el contenido al que están expuestos y poder ejercer el control cuando se les presente algo que consideramos no es apropiado para su edad también ponemos a vuestra disposición desde la página web de Gaptime nuestro programa de educación digital familiar y espero que toda esta información os sea útil para seguir adelante en la educación digital de vuestros hijos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.